Eh, Listo chicos, vamos a iniciar esta, este press room. Eh, antes que todo agradecerles eh, a todos la asistencia, la, el interés de, de estar en, este, en esta nueva instancia con Riot Games y también esta vez con un nuevo panel de transmisión que es VIAX eSports. Eh, algunas recomendaciones, o sea, esta, esta, esta, este press room está enfocado hacia eh, el nuevo panel de transmisión de la LLA 2021, por lo que agradecemos que las que las preguntas vayan con ese foco eh, vamos a partir primero eh, con una con las palabras de Daniel Morales que es el gerente de Alianzas eh, y Partner Chips de Riot Games Latinoamérica eh, para que les cuente un poco eh, cómo se vio esta esta instancia o, o este o esta colaboración con con, con X Esports para que obviamente tengan eh, ahí la primera fuente de, de parte de él Después vamos con, eh, con Vito Martínez, que es el presentador en, en VIX eSports. Y finalmente vamos con, un, eh, con una ronda de preguntas y respuestas para que obviamente puedan ahí hacer todas las consultas y puedan despejar todas sus dudas. Ya, Así que Daniel, te damos el pase. Perfecto, hola. ¿Se escucha bien? Solo para confirmar. Te escuchamos perfecto. ¿Sí? Va, perfecto. Dale, entonces, muchas gracias Felipe, claro, primero darle las gracias por tomarse el tiempo y estarnos acompañando acá, eh, mi nombre es Daniel Morales, yo soy el gerente de patrocinios y alianzas comerciales de Riot para todo lo que es esports en Latinoamérica, y claro, hoy día estamos sumamente contentos de poder ir contando una nueva alianza que estamos lanzando, a lo largo de la última semana hemos tenido, anunciamos la participación de marcas como Puma, Bolt, Crunchyroll, y así seguiremos haciéndolo a lo largo de los días que vienen, y hoy día nos toca hablar un poco de este segmento que es la televisión, Llevamos explorado hace un par de años el desarrollo de las transmisiones de la Liga Latinoamérica y de nuestros eventos internacionales en distintos canales y estamos generando y estamos sumamente entusiasmados de esta alianza que estamos haciendo con X a través del canal X Esports, donde a partir de, de este sábado 30 que se inicia la Liga Latinoamérica vamos a tener todos los contenidos en vivo a través de esta frecuencia nueva que está creciendo y con la cual de hecho buscamos desarrollar que los eSports tengan un mayor alcance, mayor difusión y también convertirlo en una alianza regional que vaya creciendo a, a medida que este canal vaya creciendo. Eh, entonces. El, las alianzas con las televisoras suelen surgir como algo disruptivo, novedoso, en el sentido de que el contenido tradicional de los esports se ve a través de YouTube, de Twitch y de plataformas digitales, pero hemos visto cómo la, hay una alianza que se puede generar entre ambas plataformas que es beneficiosa para ambos, en el sentido de que vemos que puede llegar nuestro contenido a más gente y más ojos que lo están consumiendo y observando. Entonces, eh, este es el principio de un camino que estamos formando en conjunto, es un acuerdo de, de varios años que estamos desarrollando y esperamos que sea algo sumamente exitoso y que permita que más ojos eh, vayan viendo los contenidos de eSports y que vaya ganando cada vez mayor repercusión a lo largo de Chile y del resto de Latinoamérica. Entonces, eso, darle las gracias a VIAX eSports por haber confiado en nosotros y esperamos que sea una relación fructífera a lo largo del tiempo. Buenísimo, gracias Daniel. Vito, ahora obviamente les corresponde a ustedes eh, exponer también sobre esta, este acuerdo con Riot Games. Muy bien. No, no te vemos en pantalla, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Le queremos agradecer a toda la gente de la prensa que está viendo y que nos está acompañando el día de hoy. Para nosotros como X eSport es realmente un honor poder contar con esta alianza eh, con Riot Games para la transmisión de lo que nosotros creemos es la competencia más importante del continente latinoamericano, como es la LLA. Eh, antes de, de contarle un poco más y recibir las preguntas de la prensa, me gustaría mostrarle las siguientes imágenes que corresponden a nuestro primer tráiler de lanzamiento, que ya está rotando por la pantalla de televisión y también por Internet en todas nuestras redes sociales, arroba vía X Así que, por favor, cuando pueda. El deporte es una actividad que tiene se hizo historia, pero nosotros lo vamos a redefinir. Vía X ESports presenta en exclusiva la Liga Latinoamericana League of Legends. LLA. Los equipos más importantes de la región se enfrentan en una liga que le al mejor del continente. Panelistas expertos, todos sus polémicas y comentarios de la LLA, la competencia de eSports más grande de Latinoamérica. Llega en exclusiva vía X Esports. Liga Latinoamericana, League of Legend, LLA, sábados y domingos en vivo, gran estreno 30 de enero a partir de las 19.45 horas en exclusiva por Vía y eSports, ganar no es un juego Ese es nuestro teaser de lanzamiento y lo que estamos haciendo a propósito de este contenido que es un contenido exclusivo que vamos a tener para, para Chile y esperemos muy pronto también para otras partes del continente eh, una alianza que ha tenido un, eh, que tiene un, un desarrollo largo en el tiempo y que esperemos que sea muy beneficioso, tal como lo dijo Daniel, para, para Riot, para nosotros y para la comunidad en general, que es lo que más nos importa al momento de poder poner algo en la pantalla de televisión y en internet eh, durante el tiempo que hemos trabajado eh, este canal, ¿no es cierto? X Esports es un canal dedicado 100%, 24-7 todos los días eh, al mundo del deporte competitivo y también los videojuegos, las tendencias y la tecnología. Eh, para poder comentarle un poco más y para que ustedes también se enteren de lo que se trata x Esports, tenemos el siguiente trailer que quería presentarle a ustedes donde pueden ver todo lo que nosotros estamos haciendo y bueno, como ya vieron al comienzo lo que estamos haciendo también con respecto a League of Legends, por favor x Esports ganar, no es juego Vía x eSport, te invita a ser parte del fenómeno mundial de los videojuegos competitivos ¡Ay! es impresionante no sé cómo pasó los conductores conectados con la audiencia y las comunidades vamos a comentar acerca de sus habilidades vamos a analizar el equipo de la semana acá en latinoamérica con todo el canal de contenido ¡Ay! Torneos y campeonatos propios de relevancia nacional e internacional. Torneo Mortal Kombat 11, 2020. 20. Programas originales que abarcan todos los géneros de los videojuegos competitivos. Moba. Esto, bueno, es un enfrentamiento de dos campeones. Shooters. tremenda jugada, no te lo puedo creer. Fútbol. Cristiano. La pelotita para la firing. ¡Venga! Que casa el campeón. Estrategia. Ya tenemos las formaciones. Y más. Transmisiones de los torneos de videojuegos más importantes del mundo. Estamos en Final! La primera que será un mers en la gran final, un torneo ¡Rota terminada. Esto es Vía X Esports. Ganar no es juego. Eso es VX Esports de ganar. No es un juego y para nosotros es muy, pero muy importante tenerlo a ustedes en la prensa. Rápidamente les quiero comentar que este proyecto nació hace ya más de dos años con eh, la intención de lograr tener una frecuencia eh, de televisión y también de internet que transmitiera 24-7 contenidos de videojuegos, tecnología y ahora también, por supuesto, el mundo deportivo de League of Legends o el Esport, eh, especialmente de la LLA y otros torneos que vamos a tener durante el año. Es eh, muy importante para nosotros tener y estamos muy, eh, muy conscientes de la relación que tenemos con las comunidades, por lo tanto trabajamos día a día con ellos, tratando de representar y darle oportunidades a todos los eh, jugadores profesionales de Latinoamérica para que tengan una pantalla y también una visualización a través de nuestras plataformas sociales. X Esports es simplemente hecho para toda la gente que, lo, que le guste este tipo de contenido y al mismo tiempo estamos abiertos a todas las personas que nos quieran ver y que quieran participar con nosotros. Eh, nosotros pretendemos eh, llegar a más personas a través de la transmisión de la LLA. Sabemos que es uno de los campeonatos más importantes de, del continente y hemos hecho un gran esfuerzo para poder llevarlo hasta la pantalla. En una plataforma distinta eh, queremos ser la tercera pantalla de la gente para que ellos también lo puedan ver en su casa y lo puedan eh, percibir a través del de cable o a través de nuestras transmisiones digitales. Eh, esa es nuestra intención, ese es nuestro norte. Y queremos poder eh, ser un buen aliado con Riot y tener una, una sintonía que esté acorde a los esfuerzos que estamos realizando a propósito de este contenido tan interesante. Buen bueno, una vez que les presentamos el, el canal y les presentamos también lo que nosotros vamos, hacemos con respecto a la LLA, eh, Felipe, no sé, la, amigos de la Gracias. prensa, tenemos Gracias. el tiempo para poder responder sus preguntas en el caso que la haya. Sí, obvio. Ahora, bueno, Alicia ya les dio el orden de las preguntas para la prensa, así que eh, avanzamos con eso. Gracias, Vito. Perfecto. Tenemos unos 15 minutitos exactamente para las preguntas, chicos de prensa. Empezamos contigo, Eric, por favor. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Soy Eric Antonio de Bonus MX. Mi pregunta va dirigida a Daniel Morales. ¿Cuáles son las expectativas de Riot Games Latam? con esta nueva alianza exclusiva con VIAX y eSports? Sí, dale. Eh, gracias por la pregunta. Eh, nosotros hemos visto cómo el incorporar partners televisivos nos ayuda a llegar a más gente y que más audiencia vea las transmisiones de, de la LLA y de las competencias internacionales de League of Legends. En ese sentido, estuvimos buscando partners para poder desarrollar este tipo de acciones a lo largo de la región. Y así como en el caso de México tenemos una alianza con TV Azteca, eh, buscamos un partner, evaluamos las distintas opciones y, y con X eSports, a través de este nuevo canal que están lanzando y potenciando, encontramos la afinidad para poder hacerlo. Entonces es una oportunidad de generar mayor alcance, mayor impacto y que de cierta manera los eSports sigan creciendo a lo largo de la región y en cada uno de los distintos países. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Gracias. Chicos, nada más para recordarles, como tenemos poquito tiempo, si en todo caso no alcanzan a preguntar, nos pueden mandar las preguntas al correo o por aquí por el chat y yo se las contesto. Listo, continuamos con Estefan. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto, soy Estefany Torres de Paua.cl. Hola Daniel, hola Vito. Quisiera buenas. hacer la siguiente pregunta a Vito. Respecto a esta alianza del segmento televisivo, ya que se va a transmitir a través de sus diversas plataformas en todo lo relacionado a contenido en vivo para tener un mayor alcance regional, ¿podrías contarnos cómo se han preparado para cubrir esta liga latinoamericana de League of Legends? Sí, Stephanie. Bueno, primero, muchas gracias por tu pregunta. Eh, para nosotros, en realidad, como canal, es un gran honor poder eh, llevar hasta la pantalla de la televisión y el cable, y también de las plataformas digitales, este, eh, la Liga L, la LLA, por supuesto. Eh, nuestra forma de prepararnos es una, es una. tiene que ver con el trabajo que hacemos día a día. Aquí en el canal nosotros hacemos programación 24-7, tenemos programas todos los días y tenemos una franja horaria de estrenos eh, de cuatro horas, todos los días de la semana de lunes a viernes, con repeticiones los fines de semana. Eh, para poder estar a la altura del estándar que queríamos, nos hemos preparado de gran manera, yo quiero aprovechar de, de contarles que, bueno, y no sé si se va a poder mostrar, pero tenemos un estudio gigante de más de 200 metros cuadrados que incluyen eh, 10 estaciones de juego eh, y al mismo tiempo, eh, como tú puedes ver, esta pantalla es gigante, también tenemos estaciones de juego para, para otros juegos como de plataforma, y en la parte posterior del estudio, en tiempos que no sean de COVID, tenemos la posibilidad de meter de, de, de que venga público a, alrededor de entre 40 y 60 personas que pueden estar presentes acá. Al mismo tiempo, una, un formato audiovisual y de broadcast, como tú lo puedes ver, eh, totalmente en el estándar de la televisión para poder, como decía muy bien Daniel, eh, llegar a más gente y demostrarle también a, a, a todo público, porque el público del cable es, es un tanto más transversal, podríamos decir, porque está la... la, la desde el niño hasta la abuelita viendo, eh, que esto de los deportes digitales no es algo pasajero, no es algo momentáneo y que al mismo tiempo es eh, quizás el pasatiempo más importante que existe en el momento y, el, y uno de los deportes más importantes y de mayor crecimiento en el último tiempo. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿cómo nos hemos preparado? Yo creo que nos hemos preparado durante más de dos años, desde que este, partió este, este proyecto, para poder lograr tener este contenido eh, ...por esta alianza con Riot. Eh, ha sido un trabajo largo y esperemos llevarlo de la mejor manera posible. Yo ahí agregaría algo, perdona, y eh, eh, si quieres profundizar, de que de hecho van a tener una transmisión diferenciada, pensada principalmente para Chile con casters, con, un, con la transmisión desde el estudio de ustedes, y en el fondo si puedes contar un poco más de eso también. Creo que sería ah, sí, genial. Daniel, perfecto. sí que, per, Muchas gracias. Sí, bueno, eh, lo que comentaba Daniel es muy cierto. Nosotros vamos a recibir la señal desde, desde el juego, ¿no? Vamos a recibir el juego aquí eh, directamente en el estudio en Chile, pero desde Chile, desde acá, desde X Esports, vamos a tener nuestros casters que van a relatar las partidas y vamos a tener nuestra propia mesa de análisis que va a transmitir exclusivamente eh, para, para la, el cable y también por las plataformas digitales de Vía eSports. Por lo tanto, nuestra alianza con Riot eh, implica tener el contenido que ellos nos están entregando, pero eh, regionalizarlo, eh, eh, empaquetarlo en Chile para eh, poder entregar un producto eh, que se anexa, ¿no es cierto?, que se une, que va eh, todo en, en, en compendio, eh, digamos, a lo que se hace desde México y lo que se hace con distintos canales en, en el resto del continente. Nosotros aquí, como te comentábamos, tener nuestros casters aquí en en el estudio vamos a tener también nuestra mesa de análisis y vamos a hacer contenido relacionado a propósito de la LA, especialmente hecho desde los estudios de VIX eSports. Vito, muchas gracias por tu respuesta también, Daniel. Éxito a todo el equipo de VIX eSports. Así que... Gracias. Adelante. Gracias. Ok, continuamos con Claudia. Hola, buenas. Yo soy Claudia, soy parte de Comunidad de Chile Kawaii. Eh, mi pregunta es, en cuanto a los casters, eh, ¿tienen anunciados quiénes van a ser, con quiénes van a trabajar, y de ser así, ¿cuándo estarían anunciando esa información? Sí, nosotros tenemos, tenemos nuestros casters que son habituales aquí en el, en el, en el canal, eh, nuestro caster principal es Bombastic, nuestro comentarista es Holograma, y estamos eh, desarrollando también, buscando un nuevos talentos para poder incorporarlo debido a lo largo que es la, la, la jornada de sábado y domingo con, con la cantidad de horas que hay que tener al aire eh, vamos a tener en nuestra mesa de análisis también a dos especialistas los que vamos a anunciar mañana Muchas gracias por tu respuesta por y pregunta. mucha suerte en, en todo lo que están haciendo que les vaya súper Gracias a ti por la pregunta Sí, seguimos contigo, Pedro. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Eh, ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Les, les, habla, les habla Pedro de Centinela y 7 MX. La pregunta para cualquiera de los dos voceros se sabe bien que lo responden, sería eh, ¿por qué el espectador chileno debería de ver la transmisión de vía X eSports? ¿O qué encontrará diferente a cuestión de lo que será la transmisión original de la LLA? ¿Vas tú y todo, voy yo? Dale, dale tú si quieres, yo te, yo te sigo. Vale, yo, yo te diría que son, hay dos cosas. uno eh, hay gente que por, prefiere ver los contenidos a través de la televisión, o sea, le acomoda más ese formato, y en ese sentido acá estamos entregando una nueva, una nueva alternativa para poder ver las transmisiones. Entonces, ahí, ahí va un primer punto. Y el segundo punto, que va relacionado con lo que Vito decía eh, una dos preguntas atrás, el tema de que es una transmisión eh, localizada para el público, principalmente en Chile, lo cual permite entregar una experiencia, un... Una, un punto de vista diferente que de cierta manera viene a complementar las transmisiones que ya hace la LLA, que ya hacemos nosotros como Riot, pero con la mirada de vía X y una mirada mucho más local, más chilena hoy en día. Entonces yo diría que son esos dos puntos. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, que ocurre en Colombia, con Señal Colombia, donde también hay una transmisión, eh, en ese caso, para el público colombiano. Y hay gente que prefiere ver eso, y acá le estamos dando esa alternativa. Yo, yo lo veo de esa manera. Tú, Vito, dale. Sí, yo comparto lo que tú comentas, Daniel, y bueno, y también eh, agradecer la pregunta, por supuesto, una muy buena pregunta. Nosotros también vamos a tener aquí en X eSports una serie de programas satélite eh, que van... Eh, relacionados con el contenido que sucede en la LLA el fin de semana, eh, y también una serie de, de coberturas y reportajes, por decirlo de alguna forma, comillas, reportajes, a los diferentes actores, me, me refiero jugadores, eh, entrenadores, equipos, que van a apalancar, que van a apoyar, que van a impulsar lo que vamos a ver el fin de semana. Y respondiendo a la, a la pregunta, eh, estoy convencido de que la gente de Chile... Vería, eh, quiere ver o podría ver la LLA cambia x porque nosotros lo vamos a hacer súper entretenido. <risa> bueno, muchas <risa> sí. gracias y gracias, a ti. gracias por la pregunta. Seguimos contigo, Ana. Hola, buen día. Soy Hola. Ana de Punto Gamer y Updateando Podcast. Eh, mi pregunta aquí sería si me podrían comentar cuál es la meta principal que esperan lograr a mediano o largo plazo con esta nueva alianza. Eh, lo tomo yo, si quieres. Sí, El, sí, dale. dale. La, la meta es que la mayor cantidad de gente vea a la LLA como ustedes saben, y lo hemos conversado o sea, en otras sesiones, eh, la LLA crece todos los años, el 2020 fue un año muy bueno para nosotros en todo lo que es audiencia, tuvimos los números más altos en el apertura y en el clausura que hemos tenido hasta ahora, pero queremos que la LLA siga creciendo. Entonces acá vemos un camino para poder irlo desarrollando, eh, trabajar con partners, así como Vía x Esports nos permite sumar más gente que esté pensando y trabajando en que esto se vaya desarrollando y los esports cada vez sea un deporte más grande a lo largo de la región. Entonces esa es nuestra meta, poder entregar obviamente un producto de calidad que sea increíble y que permita que más gente lo vea, lo consuma y lo disfrute y, y obviamente aliente a su equipo favorito. Entonces ese es el futuro que estamos como visualizando. Exactamente, comparto lo que dice Daniel y bueno, la meta en general de nosotros como medio de comunicación y yo creo que ustedes también como medio de comunicación, es que la gente nos prefiera. Entonces esa es nuestra meta a mediano y largo plazo, que la gente nos prefiera, que le guste lo que hacemos. Con mucho respeto. Muchas gracias. Ok, ahora seguimos con Darío Pérez. Hola, ¿qué tal? Eh, Darío Pérez de Alerta allí aquí ya jugando de local en Chile. Eh, quería hacer una pregunta en realidad es un poco mezclada, a ver si me pueden apoyar los dos. Eh, más que nada porque como chilenos en realidad eh, tuvimos el anterior eh, la anterior compañía que era etcétera tv que era la que estaba dando el servicio que si bien en mi preferencia personal prefiero más vía x porque cubre más el tema export aquel el otro tema que era ya más otaku en general hay unas dudas que salieron a través de unas filtraciones de este contrato durante la última semana entre ellas decían de que etcétera tv tenía un contrato de tres años con la lla eh, contrato que estaría cortado. Entonces no sabemos si este este corte en realidad se hizo por un por parte de las dos eh, por parte de, de tanto Riot Games y por etcétera, o si es porque se hizo una propuesta de mayor negocio, algo que he estado realmente haciendo buya últimamente. Y la otra, eh, con respecto a ese mismo tema, eh, con el tema de Vía X, eso quiere decir de que si se rompió el contrato o se cortó el contrato de, de la primera manera, esto también podría pasar con Vía X o realmente hay un estrecho de confianza de que las cosas van a seguir bien para que el contrato por el cual se haya firmado, que en estos momentos no se ha dicho, na, eh, no se ha dicho cuánto es la cantidad, eh, se mantenga para que ya sea, no sé, por ejemplo, no pasó algo bien por el COVID, eh, se complemente con ayuda para que no pase lo mismo, etcétera eh, por favor Sí, dale, la, la tomo yo y ahí Vito me complementas um, claro, lo primero, sí, el año pasado nosotros teníamos un contrato con etcétera para poder transmitir el año pasado fue un año extraordinario en términos, de, en términos negativos me refiero a, a, a que ocurrió el COVID y eso impactó fuertemente a la industria televisiva. A partir de eso eh, el, se renegociaron las condiciones para seguir hacia adelante, 2021 y todo el periodo hacia adelante y evaluamos las distintas opciones que estaban disponibles y la mejor de esas eh, era la de Vía x Esports. Por eso hoy en día estamos anunciando esta alianza y estamos desarrollándolo. Eh, también parte de lo que estamos como aprendiendo es que los proyectos vayan creciendo paso a paso. Entonces, de hecho, hoy día estamos partiendo con Chile en conjunto con X, pero, eh, pero la idea es que este proyecto también vaya creciendo. Entonces, eh, eh, es un poco una, una mezcla de, de un año que en términos de publicitarios nos... No, fue impactado y a partir de eso se renegociaron condiciones y hoy día estamos trabajando con Vía X y esports y la idea es que sea un acuerdo de largo plazo en función de eso. Con respecto a lo mismo, la verdad es que yo creo que Daniel lo, lo, lo respondió todo. Yo desconozco los acuerdos internos de, de etcétera TV o de Riot, la verdad y no podría responder la pregunta. Así que si tiene algo, alguna otra, algún otro punto que como que que, que ayudarnos a, a responder yo creo que te, te lo respondió Daniel no sé Oh, sí, eh, sí, se entendió la pregunta. Sí. Más que nada lo que pasa es que en estos momentos igual queda un desafío jaque, viene después de un año de COVID-19 con respecto a VIA X. entonces la conclusión de la pregunta es, ahora viene un año que, entre comillas, no se sabe qué va a hacer, es tirar un dado. O volvemos a cuarentena, o no sabemos, o quizás vuelva a salir una nueva cepa, y por eso la revaluación re de río era tan importante y al final lo escogió usted Vía y... Por eso decía que preferiblemente, eh, preferentemente, personalmente, en realidad, eh, era una buena opción, ya que ustedes cubren mucho más eh, mejor el tema de eSport que en el canal anterior. Ahora... Es el tema de apoyo, es por ejemplo, si salen contra cosas, por ejemplo, el tema del lag. Mucha gente decía, estoy un minuto atrasado o hasta cinco minutos atrasado viendo el canal, a diferencia de etc. Darío, Entonces, sorry, sorry, sorry, interrumpirte Darío, pero es una pregunta por medio. Ah ya, es el que era para complementar el, como me había pedido, pero... ya contestó, así que cualquier cosa obviamente eh, te la puedo contestar yo vía mail, mándame la pregunta y así obviamente despejamos cualquier otra duda, pero démosle paso a los chicos que faltan. Vale. Felipe, nosotros estamos casi terminando. No sé si una pregunta más. Eh, dale, ¿te puedes quedar un minuto más? Yo me puedo quedar, Felipe, yo no tengo dale, problema. Buenísimo. Entonces, una pregunta más para Vía X y después nos quedamos con Daniel. Así. ¿Eh? Entonces, ¿seguirías tú, Víctor Hugo? ¿Nos escuchas? No, ahora sí te escuchamos. Hola, ¿Ahora me escuchan? Sí, okay. sí ahora sí. Sí, Víctor Méndez de Nenews.cl, perdón, tenía, estaba muteado. Eh, quiero preguntar eh, sobre la presencia de la transmisión en la televisión versus online. Eh, la pregunta obviamente es para Vito. Eh, como dijo Daniel, la gente prefiere ver en la tele, personalmente yo también prefiero estar, si estoy haciendo otras cosas, jugando o algo así, eh, estar viendo el programa en la televisión. Eh, y saber la importancia que va a tener en la parrilla programática de Vía X la transmisión de partidos. O sea, en función de yo como televidente, si estoy esperando un partido el fin de semana, sé que lo voy a poder ver en la tele y no voy a tener que estar conectando eh, el televisor al computador, por ejemplo, para verlo online. Sí, bueno, las partidas que vamos a transmitir son todas, las vamos a transmitir desde las 7.45 hasta que terminen. Eh, vamos a ir a tiempo real, al mismo tiempo, en vivo y en directo, sábados y domingos, durante todo el split, y el primero y el segundo. Eh, entonces, eh, y es lo mismo, lo, lo que tú comentas es muy cierto, porque eso es lo que nosotros apostamos, nosotros apostamos a ser la segunda o la tercera pantalla de la gente. Nosotros sabemos que la televisión no es lo mismo que sucedía cuando tan, cuando nuestros padres veían <risa> la televisión. televisión ¿no? eh, por lo tanto, creemos que es una buena forma de acompañarse, estar viendo, no sé, jugando, viendo a tu streamer en la otra pantalla y poniendo el televisor también para poder ver la partida. Y la partida, todos los encuentros, todo, todas las fechas van a ser a, en vivo al mismo tiempo que están sucediendo eh, en la parrilla el sábado y el domingo y vamos a tener una serie de programas satélites que van a apoyar todo esto. Entonces, no te vas a perder ningún momento porque vamos a ir al mismo tiempo en vivo. Ya, pues, genial. Un abrazo, Daniel y Vito, y mucho éxito. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Nosotros ya no, nosotros nos vamos, pero bueno, Daniel, agradecido también de, de tu tiempo y de, de, de, de poder contar con esta alianza con ustedes, con Riot, que para nosotros la verdad es un honor y pienas poner la guinda de la torta del de trabajo y el proyecto que llevamos haciendo por más de dos años. A ustedes, Vito, y nos vemos el sábado. Nos vemos en el sábado. Vivo. En vivo. Que estén bien. Vale. Chao, gracias a todos. Vale. Chao. Dale. Ok, continuamos. Perfecto, ahora seguiría Daniela. Daniela, ¿nos escuchas? Si quieres, pásame tu pregunta y yo la digo. Y mientras me la comparte, ¿seguirías tú, Víctor, de Plus Gaming? Hola, sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, hola, ¿cómo okay. estás? Ok, hola, Daniela. Eh, primero, eh, soy Víctor Arevalo, colaborador de, para Plus Gaming. Y mi pregunta va más, eh, dentro de esta alianza que se dio con x eSports, tú dices que se van a traer nuevas audiencias. Dentro de estas nuevas audiencias, ¿cuál sería el índice demográfico objetivo que, que estarían buscando? Ya, no, buena pregunta. De hecho, te diría que en general, eh, la audiencia de League of Legends son gente joven, entre 15 y 30 años. Y la audiencia que un canal como VX eSports apunta es, es similar. Entonces estamos buscando aumentar nuestra penetración, por decirlo de una manera, dentro del mismo segmento ofreciendo más alternativas, ofreciendo formas distintas de, de contenido en torno a la liga, eh, ofreciendo formas de, de consumirlo de una manera distinta a través de la televisión, y eso ya sabemos que, que lo hemos hecho anteriormente en otras experiencias, como mencionaban anteriormente con Etcetera TV en el caso de Chile, y sabemos que es algo que resulta y que hay una, una alianza potente entre, ambas, entre ambos mundos. Entonces buscamos profundizar nuestro nuestro alcance y llegar a más gente, a más jóvenes que, que vean la LLA, más fanáticos de League of Legends y que lo estén viendo y consumiendo y alentando su equipo favorito. Muchas gracias y que, éxitos, que les vaya muy Dale, bien. Muchas gracias. El Sí, este, pero antes hago uno porque eh, acaba de, esta es de doble de Víctor Hugo, pero me acaban de mandar uno de, de Carlos Cantor que también tiene problemas con su audio. Pregunta de parte de MASTEC Colombia, que para países como Colombia todavía seguirá la transmisión por medio de la señal Colombia. Eh, buena pregunta, estamos ahí ajustando algunas condiciones con señal Colombia y todavía no lo podemos confirmar, pero estamos trabajando para eso. Pero aún no podemos dar el, el anuncio oficial De hecho también aprovechando la pregunta Acabamos de publicar dentro del sitio web de, de lolisports Los canales en los cuales va a estar disponible Entonces además de la alianza que tenemos con VIAX Obviamente seguimos nuestra alianza con TV Azteca TV Azteca va a tener un programa en, en AMAS los, los, los sábados de una previa de la LLA y luego van a seguir transmitiendo la LLA en vivo a través de sus canales digitales. Entonces estamos llegando a la televisión abierta, en el caso de México. Eh, también anunciamos una alianza con un canal en Puerto Rico de, de televisión abierta que se llama Hack TV, donde vamos a estar a van a estar transmitiendo completamente la LLA todos los sábados y todos los domingos. Y también cerramos una alianza con una plataforma de streaming que es Trovo, en la cual vamos a estar transmitiendo toda la LLA y todo, todos los contenidos a lo largo del año, entonces estamos ampliando considerablemente la cantidad de canales en los cuales está disponible, y estamos sumamente interesados en que esto que estamos haciendo hoy día en México, en Puerto Rico, en Chile, se repita en otros países como Argentina, Ecuador, Bolivia, y así a lo largo de toda Latinoamérica, porque vemos ahí oportunidades de que más gente pueda disfrutar de este contenido y que sea una experiencia atractiva para ellos. O sea, ahí me, me tomé la pregunta para agregar eso. Muchas gracias. Perfecto. De todas maneras, aquí nos comparten eh, la liga de, de sí. donde nos acabas de comentar, de las plataformas. Y bueno, entonces hago la pregunta de, ¿cómo se llama? De, sí, de Víctor Hugo, nada más para terminar. ¿Cuánto tiempo tienen considerado mantener esta alianza con X. Sí, es una alianza de tres años. Eh, que esperamos que vaya creciendo, de hecho parte en Chile, y esperamos también, como justo lo que mencionaba anteriormente, que se vaya expandiendo al, a distintos países y se vaya ampliando. Pero es por tres años inicialmente. Perfecto. Eh, no sé si Daniela vaya a ingresar su pregunta, sino, bueno, creo que no pudo. Bueno, pues esas serían todas las preguntas que tenemos. No sé si quieras añadir algo más a, a la prensa. Eh, o sea, creo que lo dijimos casi todo. Lo único, claro, que estamos buscando, o sea, como mensaje final, estamos buscando ampliar la cantidad de lugares donde se ven la LLA. Este es un gran paso que estamos desarrollando dentro de Chile que viene a consolidar el trabajo que venimos haciendo hace años. Y estamos buscando seguir desarrollando en los otros países nuevas alternativas seguir avanzando y también invitarlos a que estén atentos a que todos los días prácticamente vamos a estar anunciando nuevas alianzas nuevos acuerdos y de cierta manera esperamos que el 2021 sea un gran año para los esports y también así hacia el futuro y que sigamos creciendo y darles las gracias por el tiempo finalmente por, por estar por ser parte de esta conferencia y que si tienen dudas posteriores cualquier información que requieran por favor nos avisan y las podemos responder Buenísimo. Muchas gracias a Daniel y muchas gracias a todos los, los periodistas que participaron el día de hoy por el interés mostrado. Así que eh, agradecidos y, y vamos con todo por la LLA para el 2021. Chao, que estén bien. Un abrazo y cuídense. Hasta, Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias por todo. Un abrazo grande muchas desde Chile.